Es el momento adecuado para evaluar su gestión desde tres miradas distintas, la academia, el sector sindical y el sector productivo. También daremos una mirada a la gestión que se ha realizado en la Asamblea Nacional. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Fede Cámaras, al economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, y a Nelson Erazo, secretario de Organización del UGT y presidente del Frente Popular. Permítame comenzar justamente con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular ¿A quien le pido una primera evaluación de lo que ha sido el año de gestión del presidente Lazo desde el punto de vista de su sector? Bienvenido Nelson Erazo, buenos días Muy, muy buenos días, muchas gracias Talía. Un saludo para Carlos y también para Ramiro Efectivamente eh, estamos por llegar al año de eh, de gobierno del presidente Lazo. Y lo que ha significado como resultado de ese año de gobierno es el hecho de que ha crecido los hechos, la pobreza. Eh, hoy mismo, eh, ecuatorianos que tienen que vivir con un dólar 50, el ingreso familiar que se encuentra en 271 dólares promedio. Eh, por otro lado, tenemos cómo ha crecido los niveles de, de extrema pobreza. Eh, evidenciaríamos el hecho de que en este año se ha continuado con las políticas de despidos de los distintos eh, eh, sectores eh, productivos, así como también en el sector privado. El año de gobierno del presidente Lazo se ha caracterizado también por el incumplimiento de sus ofertas de campaña. Eh, el recorte presupuestario para salud, para educación y por otro lado el hecho de que los eh, jóvenes siguen sin tener acceso a la educación superior evidencia el hecho efectivamente que las condiciones de los distintos sectores sociales se han precarizado aún mucho más evidentemente que este año eh, también ha tenido como contrapartida el hecho de que sus políticas, me refiero a las políticas del presidente Lazo, han significado que los grupos económicos sigan teniendo grandes eh, utilidades, grandes ganancias a pesar de la pandemia y que la crisis provocada por la pandemia se haya descargado fundamentalmente en las espaldas de los trabajadores y los sectores sociales. Creo que el gobierno no, no ha entendido todavía el mensaje que para resolver los problemas de los ecuatorianos evidentemente tienen que tomarse medidas que signifiquen mayor reactivación del aparato productivo sobre la, eh, sobre la base de que exista eh, una mayor eh, inversión en el tema del campo, en el tema de la construcción, al igual que en el tema del turismo. Eh, es evidente que el, des eh, el descontento social cada vez más crece desde los distintos sectores, eh, desde los trabajadores, desde la juventud y también desde los sectores de las mujeres que ven cómo el gobierno nacional ha venido acortando el tema de los derechos y particularmente ha venido estableciendo medidas que han significado, eh, yo diría, el crecimiento de la insatisfacción de los distintos sectores sociales en nuestro país. Muchas gracias. Yo creo gracias. que ese es un diagnóstico general en relación al tema de lo que hoy estamos viviendo con este gobierno. Muchas gracias, Nelson Hierazo. Economista Calderos, ¿cuál es su valoración de la administración del presidente Lazo? ¿Cómo lo miran desde la academia? Bienvenido, economista Ramiro Calderos, vicerector académico de la UID. Buenos días. Buenos días, Talía. Eh, gracias por la invitación. Buenos días a Carlos y a Nelson. Encantado de estar en el panel. Yo partiría que antes de la pandemia, porque la pandemia es un punto de inflexión ya histórico, digamos, en, en todo el planeta, el, el país y la región, y particularmente Ecuador, venía viviendo ya un nulo crecimiento de, de la economía, con serios problemas de pobreza y desigualdad y con, que con la pandemia se vieron potenciados, es decir, pues, se hizo un, una brecha de desigualdad aún mayor por el impacto de la pandemia, y al término, digamos, del año eh, eh, donde se hace cargo el, el presidente Lazo el año anterior, tiene que enfrentar una situación económica devastada eh, por una estructura social, económica, productiva ya dada, es decir no importa quién sea el presidente, pero era un país eh, con bastantes problemas, con nulo nuevo crecimiento y con un impacto de la pandemia muy fuerte, con un déficit fiscal que se viene arrastrando por más de una década, y hacer frente a eso, obviamente su prioridad estuvo en una reducción del déficit fiscal y atender el plan de vacunación que era la mejor receta económica para la reactivación. Entonces yo creo que debemos mirarlo desde una dimensión poquito más eh, integral, holística, de, de cómo se recibe un gobierno, no es lo mismo recibir un gobierno con sin déficit fiscal y con recursos, a tener uno con déficits fiscales cr crónicos de tanto tiempo, sin recursos eh, y con una pandemia encima. Creo que su prioridad estuvo más por reducir el déficit fiscal, con una reforma tributaria que no fue discutida por la Asamblea y que creo que tiene muchos errores y muchos inconvenientes en su aplicación y golpea muy fuerte también a sectores medios. Eh, y yo creo que en ese sentido deberíamos valorar lo que hace el, el gobierno desde esta perspectiva un poquito más amplia, digamos. Si bien es cierto, el país eh, está saliendo de una pandemia, pero como yo mencionaba en algún artículo mío, lo que estamos es no realmente reactivando la economía, sino regresando a, a, a condiciones estructurales que no se han movido, sino que más bien se han fortalecido. Me refiero a las desigualdades en la estructura social, desigualdades en la estructura productiva, desigualdades empresariales, porque tenemos un, un sector empresarial muy fraccionado. Hay muchas mi, microempresas que son el 97% del empresariado, y de ahí se deriva una estructura laboral también que, que tiene dificultades de poder reactivarse, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que el gobierno eh, todavía no ha emprendido, como es la reforma laboral, que tiene que ir atada a una reforma previsional, porque las dos van de la mano, y esas, ese tipo de señales todavía no las tenemos. Creo que también, y como último punto, yo resaltaría el hecho de que esperábamos que también las la resolución del déficit fiscal no vaya solamente por el lado de los ingresos, sino que también vaya por el lado de los gastos corrientes, sobre todo. Porque lo que hizo Correa cuando creó este estado enorme, gigantesco, inmóvil, que prácticamente lo controla todo, Lazo, al asumir la presidencia, asume ese mismo estado, esa misma dimensión, ese tamaño, y sobre eso no se ha hecho mayor cosa entonces creo que no se puede administrar un Estado bajo una concepción diferente a la que el, a la, al Estado que hereda entonces me parece que ahí le ha faltado agilidad al Presidente en cuanto a redimensionar el Estado no solamente por su tamaño sino por la función que debe cumplir que sin duda debe ser regulatoria pero esto no implica que, que sea tan controladora, no entonces, hay que cambiar un poco la concepción del tamaño del Estado Gracias. no solamente digo por la por lo grande que es sino por la función que se le da, y sobre ese aspecto me parece que todavía queda debiendo mucho. Muchas gracias, economista Ramiro Canelos. Ingeniero Loaiza, ante todo felicitaciones por la designación como presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Fede Cámaras. Por favor, que me gustaría que nos diga, ¿qué ha significado para el sector comercial y productivo del país el primer año de gobierno del presidente Lazo? Bienvenido, ingeniero Carlos Loaiza, buenos días. Buen día, Natalia, Muchas gracias por la invitación y un saludo a Nelson y a Ramiro, con quien tengo el privilegio de, de compartir este panel con ustedes. Pero creo que es interesante entender el, el punto de partida de, de, del gobierno de, del presidente Lazo. Recordemos que en el año 2020 la, la economía del Ecuador tuvo un crecimiento de casi 8%, exactamente, 7.8% negativo en el PIB. En el año 2021 se logra un nivel de recuperación de, de 4.2%. Y la expectativa de cierre de este nuevo año 2022 es del 2.8%. Eso significa que al año 2023 el Ecuador retomará el tamaño de economía que teníamos al año 2019. Con ese contexto, lo que el gobierno hizo, y creo que Ramiro lo estaba explicando bastante bien, tiene que ver con la, la recuperación desde el punto de vista de la pandemia. Decir, el Ecuador y el mundo en general eh, emprendieron un enfoque prioritario hacia la recuperación de la pandemia en términos de, de salud y creo que eso fue un plan muy importante y exitoso que hoy permite que el Ecuador efectivamente pueda reactivarse. Desde el punto de vista de, de lo que es el, el sector comercial, los negocios, lo que hemos visto efectivamente es que estamos ya recuperando, a lo, como lo decía, durante el año 2022 recuperaremos los niveles de economía del 23. Lo que hizo entonces el gobierno fue un enfoque hacia lo fiscal. Creo que estamos viendo los, los resultados de las cifras en términos de la, de la reducción del déficit fiscal. Eh, algo que se ha hablado muy poco tiene que ver, por ejemplo, con las reservas internacionales que al mayo eh, del 2020 estuvieron en cerca de 3.200 millones de dólares. Hoy están en 9 eh, dos, casi 9.000. 200 millones de dólares desde el punto de vista de, del riesgo país. Eh, el riesgo país al mayo del 2020 estuvo en 4.296, a mayo del 2021 estuvo en 735 y a mayo del 22, 764. Es decir, creo que ahí hay un, un desafío en términos de que si bien desde el punto de vista fiscal el Ecuador ha logrado reducir el déficit, ha logrado mejorar las cuentas fiscales sin embargo, desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo de la economía, eso no se lo ve, por cuanto los niveles de inversión extranjera no llegan aún a lo que el Ecuador necesita para poder generar mayores oportunidades, eh, eso tiene que ver mucho con el tema de, de confianza, y ahí creo que hay un, un desafío enorme para el gobierno en términos de futuro, por cuanto si separamos ya el tema de económico, el tema fiscal y el tema de salud, creo que hay un tema complejo desde el punto de vista político, términos de la relación del gobierno con la Asamblea Nacional y otros grupos de interés, que lo que ha generado es de que eh, reformas estructurales que el Ecuador necesita, que son fundamentales para poder corregir los problemas que tiene el país en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de competitividad, eh, efectivamente han sido frenados y eso no ha permitido que esas reformas puedan ser implementadas. Por lo tanto, creo que el, desde el punto de vista de salud, creo que eso es destacado lo que, lo que se ha conseguido en términos de vacunación, sin embargo, el desafío desde el punto de vista de la recuperación eh, en términos de empleo, en términos de seguridad son fundamentales y hacia allá deberían generarse le diría las, los grandes objetivos del gobierno en los siguientes años. Muchas gracias, ingeniero Carlos Loaiza Antes de ir a la pausa, me gustaría un apunte adicional, Nelson Erazo. ¿Cuál es la mayor demanda insatisfecha de los sectores sindicales en este año de gobierno del presidente Lazo? A ver, hay algunos elementos que, que establecen ese tema de insatisfacción desde los trabajadores. Uno, uno es el hecho de que la calidad de vida de los trabajadores ha disminuido. Hoy eh, la brecha entre ricos y pobres ha crecido, la brecha entre el salario y el costo de vida es abismal. Mientras tenemos un salario de 425 dólares, eh, ocurre que tenemos una canasta familiar que supera los 750 dólares en el caso de Cuenca. Mientras eh, esto ocurre, eh, podemos ver, mientras que los empresarios obtuvieron importantes ventas por más de 10 mil millones de dólares en el 2021 ocurre de que el ingreso familiar promedio es de 271 dólares. Mientras eh, los sectores eh, productivos han seguido recuperándose, ocurre que no hay una recuperación en el tema de, del empleo. Y por otro lado, el hecho de lo que el gobierno se equivoca en su propuesta que establece el sentido de que la solución al problema del desempleo es la reforma laboral en base a una precarización de las condiciones de trabajo. Evidentemente esto eh, contrapone con los intereses de, de los trabajadores y nosotros ratificamos el hecho de que si bien es cierto eh, puede haber una recuperación eh, económica, el hecho es de que no es a los hogares de los trabajadores. Esa recuperación económica no se no se visualiza en la economía de los hogares de los trabajadores que cada vez más se sumen en la pobreza y en la miseria. Este hecho entonces conlleva efectivamente a que este año de gobierno se haya afectado de manera importante los intereses de, de los eh, trabajadores. Cabe señalar un elemento adicional en el hecho de que no solamente ha afectado eh, el, las políticas gubernamentales a los trabajadores, sino que también... Eh, evidentemente se expresan el descontento de los sectores como los pequeños y medianos productores, el sector de los lecheros, lo que hoy ocurre con el sector de los bananeros, lo que está pasando con los sectores de, de los canales de riego, lo que hoy reclama la juventud para poder acceder al sistema educativo. Y hay un, un tema. Eh, los que más afectados han sido en medio de la pandemia y los que pusieron lo, los muertos, evidentemente, son los trabajadores. Por eso es el hecho de que nosotros hemos persistido en que el gobierno nacional debe tomar medidas que signifiquen garantizar el acceso a salud, educación, vivienda y al tema del trabajo. gracias No puede ser posible que, que, hoy, mismo, que hoy mismo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentre en una debla, eh, debate porque el gobierno nacional tampoco está cumpliendo con la obligación del pago del 40%. Muchas Son gracias. aspectos que nos preocupan y que obviamente deben darse respuestas. En el gracias. Ahí quedemos porque tengo que hacer una primera pausa, agradecer a la audiencia e invitarle a que envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter arroba Flores F y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, Nelson Erazo, secretario de organización de la OGT y presidente del Frente Popular, y el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Fede Cámaras. Ramiro, el gobierno habla de ingresos extraordinarios, también ya se ha mencionado algo, sobre todo por el elevado costo del petróleo debido a la guerra, no, la invasión de Rusia, que es en verdad es una invasión, y también ha mejorado la recaudación. ¿Dónde están esos recursos? Y la pregunta sobre todo es, ¿han servido para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos? Ramiro. Uh, a ver, Talía, yo creo que cuando mencionaba en la primera parte sobre el enorme déficit fiscal crónico desde más de una década, lo que sirven estos eh, ingresos extraordinarios por petróleo y por impuestos eh, lo que hace es reducir un poco más el déficit, pero esto no implica... La, lo, lo que estamos evitando es endeudarnos un poco más. Eh, digamos, esa es la... la, la el impacto que tienen estos recursos extraordinarios, no tampoco es que se tiene disponibles esos recursos inmediatos, uh -huh. se demoran en, en procesarse y lo que está evitando es que nos endeudemos, es decir, si teníamos un déficit fiscal cercano al 7,5%, el plan de gobierno era reducirlo al 3.8% y ahora significa que vamos a tener un 3.5%, un 3.2%, pero se, seguimos con, con el problema fiscal, es decir, la Tal vez los recursos podrían alimentar algunas inversiones públicas que se sacrificaron, porque en realidad el coste del gasto se ha ido por la inversión pública. En ese sentido, es posible que algunos proyectos puedan reactivarse, pero no, no, no considero que esto sea eh, un impacto importante para la economía en general, porque la inversión y la generación de empleo está en el sector privado. El, el, el, 90% de la, de la generación de empleo está en el sector privado. Entonces, lo que el sector público lo que está haciendo con estos ingresos extraordinarios es tener una reducción más acelerada del déficit. Así es. ¿verdad? Ahora, Pero en no este No necesariamente año... implica esa. Sí, sí, entendido, o tal vez porque además. proyectos porque, de salud, ¿no? Claro, porque es evidente que además hay los sectores de educación eh, que están reclamando ahora mismo que se acaba de iniciar las clases en el sector de la costa, hay más de cincuenta mil estudiantes que se quedan al margen, ¿no? De la educación, creo que la cifra es mucho más allá, ya se ha hablado aquí mismo en el panel de las condiciones del IES, pero me gustaría, Ramiro, que aparte de la vacunación, ¿cuál sería la obra que se recuerde del primer año de gestión del gobierno de Lazo? Bueno, en, en tanto, es tratar de poner un poco en orden la casa, ¿no? Porque... Tal vez la, la, la reactivación comercial uh, internacional, es decir, el volver a los escenarios internacionales con convenios, eh, tratados con, volver a retomar los tratados con Estados Unidos, fortalecer la, el comercio con, con la región andina, con, el, con la Unión Europea, me parece que puede ser lo más destacado. Pero fuera de eso, el, el hecho de... Recibir un gobierno en tales condiciones como las que fue más de una década de correísmo irresponsable y corrupto, entonces yo creo que no se le puede pedir al presidente en un año grandes logros, ¿no? Yo creo que la reactivación del comercio internacional podría ser lo más destacado Muy bien, muchas gracias, economista Ramiro Canelos. Ingeniero Carlos Loaiza, una manera de evidenciar la realidad más allá de las retóricas son las cifras, ¿no? Por eso se dice... Eh, que dato mata relato. Y usted ya mencionó una cifra y es importante que el riesgo país haya mejorado, no comparando con los primeros meses del gobierno, que realmente fue un bajón eh, muy bueno, pero de todas maneras comparado con los años anteriores y también las reservas están muchísimo mejor pero la gente siempre dirá, o sea, está bien que ahí se cuadren las cifras, está bien que haya una perspectiva mejor, pero la calidad de la vida de la gente, que es lo que en este momento debe preocuparnos. Por ejemplo, para su sector, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido al sector comercial en el Ecuador este, últimos, este último año? Bueno, hemos tenido ya una, una recuperación de ciertos sectores que, que fueron seriamente afectados. Pero aún el sector de la construcción, el sector del turismo, eh, son sectores a los cuales aún hace falta darle un énfasis particular. ¿Y por qué me refiero a construcción y turismo? Porque construcción es un, es un vehículo que podría reactivar el empleo, porque estamos hablando de empleo no, no calificado y empleo masivo. Y el turismo también, obviamente el turismo va a depender mucho del comportamiento de la pandemia a nivel, a nivel global pero cuando uno mira las la, la cifras de, la, de las preocupaciones de los ecuatorianos, las dos principales preocupaciones en el Ecuador pasan por seguridad, y hablando de la seguridad ciudadana, por supuesto, y por otro lado el tema del, del empleo. Por lo tanto es, es fundamental, y yo creo que es, es importante también pensar en los que no tienen empleo hoy en el Ecuador, que son esa gran mayoría, siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo y hacia allá deben dirigirse los, los esfuerzos, hubo un intento ya efectivamente de poder establecer mecanismos que permitan incentivar la generación de empleo. El código, el código de trabajo es una herramienta que debería facilitar y generar empleo. Hoy estamos mirando los resultados de que no se logra incentivar y generar el empleo en el Ecuador, especialmente para los jóvenes, para las mujeres, para adultos mayores. Allí es donde está quizás el desafío y, y debería haber también desde el punto de vista de los diferentes voceros, no solamente de quienes hoy tienen... En el Ecuador, sino que no tienen empleo en el Ecuador, el comenzar a generar condiciones que permitan justamente la generación de empleo, porque la, la falta de empleo genera pobreza, la falta de pobreza genera, insegu... la, la pobreza genera inseguridad y eso es lo que estamos viviendo hoy en el, en el país. Entonces creo que ahora lo que le corresponde al, al gobierno nacional es una vez que, como ya lo, lo, lo han mencionado, el propio, los propios doceros del gobierno se ha puesto la casa en orden tomando en cuenta las condiciones en las cuales el gobierno recibió el país, iniciar ya acciones concretas que permitan justamente la recuperación del empleo y que permitan también eh, mejorar los niveles de seguridad. Quiero darle otra cifra sí, importante. Por favor. Uno, de los, uno de los factores que ha incrementado el, el desempeño de la economía es el consumo de los hogares. El, el hecho de que ya hayamos superado la pandemia, de estar ya en trabajo presencial, de tener ya clases presenciales ha generado ya una, una reactivación de la, de la economía no aún la recuperación de lo que perdimos en el 2021 2019 pero lo importante ahora es justamente el que se comiencen a generar esas esas condiciones eh, uno de los de, de los de los ejes importantes tendría que pasar justamente por generar acuerdos y consensos mínimos en temas que, que unen a los ecuatorianos el empleo ¿Por qué no pensar ya, eh, sin, por supuesto, respetando los derechos adquiridos de quienes hoy tienen trabajo en el Ecuador, pero dando una mirada a quienes no tienen empleo? ¿Por qué no pensar en modalidades contractuales que permitan a los jóvenes, a los emprendedores, a las mujeres, a los adultos mayores, el poder tener un trabajo digno? La mejor política social es justamente esto. Eh, me refería también al, al, al consumo hogares. Otro tiene que ver con las remesas del exterior el Ecuador recibió en este primer trimestre un crecimiento muy importante de remesas del exterior que, que, que dependemos de nuestros migrantes y obviamente eso eso va a tener un, un, un tope tiene las cifras la cifra de las remesas no crecer, tiene las cifras de las remesas eh, Carlos un 30%, un 30 de, de incremento talía con relación al año anterior, lo cual es fundamental, pero esto es relevante desde el punto de vista de que no es sostenible, debemos generar condiciones sostenibles, y si eso se genera a través de la generación de empleo en construcción, en turismo, en agroindustria creo que eso va a ser fundamental para corregir una, una de las mayores preocupaciones del Ecuador, y la otra tiene que ver con la seguridad, y usted me preguntaba por el, por el sector, claro, si tenemos eh, los problemas de inseguridad sobre todo en las, en las provincias de la costa del país, eso genera eh, restricciones, limitaciones, falta de, de, de confianza para endeudarse, para comprar un vehículo, para comprar una vivienda, para poder consumir. Por lo tanto, es fundamental que esos dos grandes ejes, seguridad y empleo, se conviertan en, en los temas que nos concentren a todos los ecuatorianos y de eso para vamos a hablar. lograr esos acuerdos mínimos. De eso vamos a hablar, Ingeniero Loaiza, en el siguiente bloque. Me gustaría que ahora Nelson Erazo nos cuente si el Ejecutivo reivindica la creación o recuperación de 350 mil empleos en el Ecuador. ¿Cómo están las cifras que manejan ustedes? Y sobre todo, muchas personas dicen que la dirigencia sindical del Ecuador no no, no está contemporánea con las ideas ¿no? que ahora deben ver, que tanto joven, sobre todo, que tienen buenas cualificaciones, inclusive muchos con títulos, que hablan varios idiomas, están mejor preparados, pero no tienen acceso a un puesto de trabajo y que ustedes simplemente defienden a los que tienen este momento. ¿Qué hace falta para dar esa vuelta de tuerca para entender que lo que hay que hacer es una, una mejora de todo el sector ecuatoriano, no solamente de un sector concreto, Nelson? A ver, eh, primero me parece que eh, es necesario señalar de que no hay nada tan falso como establecer el hecho de que somos los trabajadores los que no queremos que se generen nuevas plazas de trabajo. Lo que está claro para los trabajadores es el hecho de que eh, los niveles de desempleo que se han dado en medio de la pandemia, que es más de 1.200.000 trabajadores que fueron despedidos, no se recuperan y peor todavía que existan nuevos empleos. Don Ramiro, me gustaría esto justamente de el dar oportunidades a los sectores que en este momento no tienen una fuente de ingreso. Son muchísimos a los que se les llama, como hace años en España, los NINE, que ni estudian ni trabajan. Y es realmente doloroso porque son legiones de jóvenes. Si es que hay esa divergencia entre los sectores productivos y los sectores sindicales, ¿hace falta o no un liderazgo capaz de, de unificar y decir bueno, aquí vamos ¿Aló? a pensar más en el país? Eh, Ramiro, eh, Nelson ya le pregunto luego, ahorita va a hablar Ramiro Canelos. Por favor, Ramiro. Yo, yo pienso que la, la, el tema del, de la generación de empleo y esta polarización que se tiene con la, la, la parte sindical y el, el, los empresarios es algo que que ya quedó para años anteriores, yo creo que hay que mirar tener una mirada de costo y mediano y largo plazo en el sector productivo y en el sector de, del mercado del empleo, porque el mercado del empleo no podemos tener solamente una visión liberal, es decir, no se puede tratar como un mercado en el cual el precio es el salario y si tengo bajos salarios tengo más empleo para el lado del empresario, o si tengo un alto salario, que es por lo que pelean los trabajadores, se dan costos eh, que no puede asumir el empresario, entonces esta dualidad ya tiene que ser superada por la nueva realidad que nos asiste ahora, y que debemos incorporar a un código de trabajo mucho más moderno. Hay que regular muchísimas cosas, como incluir, por ejemplo, el, el, el tema de las plataformas, esta suerte de uberización que se llama de la economía, hay que regular las plataformas, hay que regular el sector tecnológico, hay que regular e incentivar el trabajo de los jóvenes, pero pero también nosotros eh, a veces olvidamos que el, el sector del empleo, el, el, el mercado de trabajo, es, se correlaciona y se deriva de una estructura productiva. A una estructura productiva determinada corresponde a una estructura laboral. Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra? Que más del 70% de nuestro empleo está en sectores de productividad baja y apenas el 30% está en lo que es productividad media, donde está la manufactura, la construcción, el transporte. Y de productividad alta apenas tenemos eh, no, no más del 8% del trabajo está en productividad alta. Entonces, esta estructura lo que hace es demandar puestos de trabajo de ese, de ese tipo de productividad. Entonces, tenemos que tener una mirada a largo plazo para ir cambiando la estructura productiva para que la demanda de puestos laborales vaya subiendo, para que demandemos trabajos de más alta calidad. Todos aquellos con la flexibilidad del caso, porque obviamente con un código tan antiguo no podemos incorporar nuevas iniciativas que nos da la tecnología, que nos permite el trabajo desde la casa, el trabajo por horas, el trabajo por ciclos donde también tiene que ir de la mano con una revisión previsional que tiene que ser igualmente de flexible. Si se es flexible la contratación, debe ser flexible la protección también. Entonces, no hay como eh, liberalizar el mercado de trabajo porque tiene una dualidad muy interesante, muy particular. La dualidad está en que para el empresario es un costo de su estructura productiva y para el trabajador es su salario que le permite llevar un ingreso a su casa y tiene efectos sociales muy poderosos, entonces creo que hay que enfocarse en una reforma integral, tal vez podríamos demorarnos un poco, pero hay que tener un código laboral moderno, que incorpore las nuevas realidades de la globalización, Gracias. con la flexibilidad del caso, pero esta flexibilidad también tiene que prever la parte previsional. Muchas gracias, Ramiro. Estoy Muy bien, pero eso es el deber ser. La realidad del Ecuador es que hay dos posiciones absolutamente radicales y que hace falta un liderazgo firme para que... Un, un, no, no un poco, para que realmente haga una reflexión colectiva ¿no? de lo que quiere el país. Aquí tengo que hacer una nueva pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando Nelson Erazo, secretario de Organización de la UGT y presidente del Frente Popular, el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y el economista Ramiro Caneros, vicerrector académico de la UID. Desde las cámaras me gustaría, Carlos... ¿Qué le pueden decir al gobierno que ha dejado en materia económica, en materia de inversión? El ministro de la Producción habla de datos importantes, habla de 5 mil millones de dólares en inversión, no sé si que ya están o están por venir, están comprometidos. En materia de inversión, ¿qué tiene de información la Cámara de Comercio y qué expectativas tienen más que nada? Bueno, creo que es un esfuerzo importante el que ha hecho el gobierno nacional, sin embargo, para poder Mantener o incrementar los niveles de recuperación y, sobre todo, de generación de empleo que el Ecuador necesita, Talía. Debemos crecer arriba del 5, entre el 5 y el 7%. Eh, un nivel de crecimiento como el que se estima para este año, alrededor del 2.8%, no permitiría reducir los niveles de desempleo que tiene el Ecuador si la población crece prácticamente muy cercano al, al 2%. Por lo tanto, lo que, lo que, lo, donde deberían enfocarse las, las acciones del gobierno, recalco el tema de lo que usted mencionaba, de poder establecer unos objetivos claros en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de lucha contra la corrupción, porque esos, esos elementos permitirían enfocarnos en los temas que son importantes para el país, que tendrían que pasar sin duda por incrementar los, eh, los niveles de inversión. Está claro que la inversión por el lado privado sería el único vehículo que nos permitiría tener los niveles de crecimiento que el Ecuador necesita y por otro lado los acuerdos comerciales, o sea, creo que esto es fundamental para tener mayor capacidad de mercado en relación al tamaño que el Ecuador tiene. Esta combinación de mayor inversión y acuerdos comerciales lo que va a permitir sin duda es incrementar los niveles de producción, incrementar los niveles de consumo y la suma de esas dos sin duda, reducir los niveles de empleo. Usted Ahí siempre habla con números, Carlos, usted tiene cifras. Carlos decía qué expectativas tienen en cifras de la de los acuerdos comerciales porque más de una persona tiene dudas porque por la experiencia en otros países qué, qué es de certezas tienen ustedes en ese en ese campo bueno podemos usar como un ejemplo muy cercano la alianza del Pacífico la alianza del Pacífico en el conjunto es la, está dentro de las 10 economías más grandes del mundo y fue la, una, la segunda mayor receptora de inversión extranjera en la región, después del Brasil. Eh, y los niveles de crecimiento que ha tenido Perú, que ha tenido Colombia, que ha tenido México, que ha tenido Chile, demuestran sin duda la importancia de los, de los acuerdos, y sobre todo algo importante, la, la, la generación de, de oportunidades. Creo que allí tenemos un, un gran desafío como país, no solamente el sector público, sino también el sector privado, de ser mucho más eficiente, de ser mucho más competitivo, así como se le exige al gobierno que disminuya la burocracia y de que sea eficiente, por el lado privado tenemos el mismo desafío en el sentido de poder competir no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, sobre la base ya de los niveles de eficiencia y de competitividad de las empresas en el Ecuador y ya no en base a protección o a cerrarnos al mundo. Allí creo que hay una, una gran oportunidad para todas las industrias de innovar, de transformarse y de competir en mercados mucho más amplios sobre la base de que tengamos igualdad de condiciones en términos de la producción nacional versus, por supuesto, producto importado, entonces vemos como con, con, con oportunidad sin duda acuerdos comerciales, insisto, los modelos y eh, lo que se ha visto en Colombia en Perú, en Chile, en México creo que es fundamental y eso debería eh, incentivar a que el Ecuador logre incorporarse en el mundo y sobre la base de generar mayores niveles de, de empleo, mayores niveles también de, de, de productos para los, los, los consumidores ecuatorianos y por supuesto también el poder diversificar la oferta exportable que el Ecuador tiene hoy, el Ecuador es el primer país exportador de banano, de camarón, tenemos chocolate, café, o sea, tenemos que buscar, el Ecuador tiene, un, tiene una fortaleza agroindustrial muy importante sobre la cual podríamos encontrar nueva oferta exportable a través de la cual generar mayores fuentes de empleo en el Ecuador. Entonces, somos optimistas en términos de los acuerdos comerciales. Es importante el que se pueda establecer una estrategia clara que permita, por supuesto, eh, proteger aquellos sectores ...que van a ser afectados, sobre la base de generar condiciones... ...sobre las cuales puedan competir en mercados mucho más sofisticados... ...y competitivos que el Ecuador. Muchas gracias, ingeniero Carlos Loaiza. Nelson Erazo me retrotraigo al bloque anterior... ...porque no quiero que quede sin contestar la pregunta... ...que muchísimos sectores se hacen... ...y ahí es cuando el sector sindical, que digamos es bien visto en el país... ...no tiene conflictividad con la sociedad... ...están a veces enfrentados obviamente a, a los sectores de la producción pero les dicen siempre por qué están defendiendo solo los puestos de ahora. Y usted habrá oído muchas veces eso. ¿Cómo hacen? ¿Qué sensibilidades tienen ustedes con sus propios hijos, con la sociedad, con la juventud, que como decía, está en mejores condiciones de preparación, pero no tiene posibilidades de puesto de trabajo porque simplemente el código laboral, como han dicho Ramiro y también Carlos, es tan caduco que ya no rige para la contemporaneidad? A ver, eh, Talia, me parece que primero hay que ubicar un, un elemento. El problema del desempleo no es producto del tema del Código del Trabajo, es producto de que los empresarios y los grupos... de Ramiro, te voy a pedir que, que sigamos, ¿no? Estaba mencionando Carlos Loaiza eh, sobre la, la, el tema de, la, de los acuerdos comerciales que muchísima gente considera que sí es bueno porque nos pone realmente a escala internacional, va a motivar a que haya mejor producción, mejores condiciones, por ejemplo las exigencias de Europa son mucho mayores para que la producción ecuatoriana surja, pero ¿cómo cambiaría la situación económica del país si es que se llegan a firmar acuerdos tan importantes como la Alianza del Pacífico? Bueno, yo lo mencionaba que posiblemente la, la, la, lo que ha retomado las negociaciones de tratados del, del gobierno es lo más destacado porque efectivamente un tratado comercial o un acuerdo comercial o un acuerdo de integración implica poner determinadas reglas en la inversión, en, la, en cómo va a gestionarse toda la, la nueva producción, ya sea del país que Posta o como del que exposta. Y esta es la mejor oportunidad para ir diversificando nuestra oferta productiva, porque, eh, como yo decía, de una estructura productiva se deriva una estructura laboral. Lo que debemos aprovechar en los acuerdos comerciales es tener mayor diversificación productiva para que nuestra producción sea con mayor valor agregado y eso implica una demanda de, de, de trabajadores de mejor mano de obra calificada, con mayor conocimiento, tiene que ver con una educación, con una formación profesional que también demande nuevos nuevos profesionales, nuevos técnicos. Y esta es la mejor solución, es decir, poder eh, ir armando una, una producción con mayor valor agregado, porque en caso contrario, si nos vamos siempre por el sector primario, de exportación primaria, ahí lo que demandamos es productividad, el trabajo laboral de productividad baja. Entonces, Ramiro, ¿De qué clase de empleo, Ramiro? Es la de mejor em opción para poder ir la producción productiva y, consecuentemente, se diversifica el mercado laboral y necesitamos trabajadores más calificados. Y con mejor salario. Y no esto sé si me estás escuchando, Ramiro, lo que preguntaba yo es ¿de qué clase de empleos hablas tú cuando te mencio mencionas eso? No solamente del sector primario. ¿A qué te refieres? Porque la gente no sabe pues, mucho de la economía, pero vive ah. la economía. Ah, ah, ah. La, la, la productividad la baja está más relacionada con los temas de agricultura. Y la productividad media está en los temas de manufactura, de, de construcción. Y la productividad alta está en los temas de, te de energía y de, y de tecnología. Muchas gracias, Ramiro. Ahora demos la palabra a Nelson, que ya se reincorporó. Si, si vamos a demandar solo. Nelson, adelante, por favor, sí. creo, para que no quede ya, la pregunta sin ser se respondida. A ver, algunas eh, cosas que yo quería plantear. Primero, no es real que el tema del código del trabajo es el que genere desempleo. Eso no es real. Eh, lo fundamental en el tema del desempleo tiene que ver con la actitud de los grupos económicos del Comité Empresarial y de la misma banca, que son los que han producido esos despidos. Nos dijeron que estábamos en crisis y que producto de esa crisis había que despedir a los trabajadores. Sin embargo, yo tengo algunos datos de lo que obtuvieron en ventas y en ganancias las principales empresas. Por ejemplo, eh, Corporación La Favorita tuvo como parte de sus ventas y sus ganancias más de dos mil ciento millones de dólares ochocientos mil trescientos dólares. Eh, Con Excel mil doscientos millones. Corporación El Rosado mil ciento millones. Pronaca 950 cincuenta millones. Dinadec 910 millones. General Motors 789 millones. Eh, Rifare setecientos noventa y siete millones eh, TIA 707 millones y la Primax 696 millones de dólares que tuvieron en ventas esto no lo decimos nosotros lo dicen incluso las revistas como Diners que es la que saca este tipo de datos. Contrapartida a lo que esto ha ocurrido, ocurre que en medio de la pandemia fueron votados un millón doscientos mil trabajadores, lo que ha provocado, no es cierto, que eh, se establezca que más de 358 mil niños, niñas y jóvenes hoy no puedan ingresar al sistema educativo porque los padres fueron despedidos de sus trabajos o no tienen ingresos. Los trabajadores hemos venido persistiendo que es necesario establecer políticas que signifiquen reactivar el aparato productivo. Pero hay que entender un tema: yo decía, el código del trabajo. ¿A qué políticas se refieren? ¿A qué políticas se él? Eh, ya, ya voy a ir allá. Sí, ya voy a ir allá. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo no genera empleo, lo que el Código del Trabajo es regula la relación obrero patronal. Lo que ha habido hasta ahora es el hecho de que hay una incomprensión de ese tipo de cosas. Nosotros le planteamos al gobierno nacional cinco áreas de la economía que deberían reactivarse la construcción, el turismo, el, el comercio, al igual que también debería reactivarse el agro. Y adicionalmente a eso debería invertirse en educación. No puede ser posible que hoy mismo los maestros, por ejemplo, tengan que pasar una huelga de hambre para demandar que se cumpla con los derechos de los maestros, mientras el gobierno nacional, derogó, o más bien disminuyó el presupuesto en más de 980 millones de dólares. Cuando nosotros hablamos de que debe haber invertido o que debe haber inversión en el tema, por ejemplo, de la construcción, le voy a poner un ejemplo fácil, Talía. La ley o la Asamblea Legislativa aprobó la ley de la vivienda digna, que ellos llamaban en un inicio, pero que tiene que ver ya con el tema de la vivienda popular y la vivienda estatal que debería generarse. El gobierno nacional acaba de derogar nueve artículos de dicha ley que le obligaban a cumplir con su oferta de campaña de construir viviendas. Más de 250.000 mil viviendas que podrían haberse construido y efectivamente podíamos haber reactivado el sector de la construcción con esas viviendas. Eso hubiese provocado nueva mano de obra o nuevas fuentes de trabajo para nuevos trabajadores. Pero evidentemente estos nuevos trabajadores no pueden venir a ser los nuevos esclavos. Tienen que ser los trabajadores que tengan derechos... ¿No es cierto? A un salario justo, a seguridad social, a organizarse, al tema de la contratación colectiva. Debe tener también el derecho a una estabilidad laboral. ¿Qué más le hemos planteado en el tema del turismo? Es necesario que el gobierno entienda que debe ponerse al día con los gobiernos seccionales para que el turismo pueda reactivarse de manera importante, porque no puede ser el turismo solamente para las grandes ciudades, tiene que ser para todas las ciudades. Y eso implica entonces entregar a tiempo los recursos para que los gobiernos seccionales hagan obra. Porque en muchos de esos municipios o de esas ciudades, al no existir agua potable, al no existir alcantarillado, al no haber... Vías de acceso, evidentemente que no son un atractivo. Uh -huh. Entonces, al entregar esto y al verse los gobiernos seccionales obligados a cumplir con su obligación que es realizar obra, evidentemente que también reactiva el turismo y con esto genera nuevas plazas de trabajo. Muchas gracias. Adicionalmente Elsa. a esto, eh, Talia, Abrevia, me parece este tema nomás. Sí. Adicionalmente a esto es el tema del comercio. ¿Cómo reactivar el comercio? ¿Cómo nos pueden decir que quieren reactivar el comercio cuando los trabajadores no tienen capacidad adquisitiva? cuando las familias ecuatorianas no tienen capacidad de consumo. Una muestra de que cuando hay mayor circulante, se reactiva el comercio, es, son los meses de diciembre, en el, en el caso nacional, y los meses de agosto, y me parece que el mes de abril, en el caso de la costa, por el décimo tercero y el décimo cuarto, en donde los trabajadores podemos comprar más cosas, porque evidentemente tenemos un ingreso eso adicional como es el décimo tercer cuarto. Muchas gracias, ahí tenemos que, que quedarnos, Nelson. Reactivar la economía de los ecuatorianos con incremento salarial, incremento salarial y no bajar el IVA del 12 al 10% ciento. Estas medidas que son factibles de hacerlas, pero que el gobierno nacional no está comprometido con ellas. Muchas gracias, Nelson Heraso, y hemos visto, me parece muy interesante su planteamiento como lo tanto de Ramiro como de Carlos, pero estamos viendo que son discrepancias, no digamos Insalvables pero difíciles de ser superadas. Aquí debo hacer una pausa, recordarle a la audiencia que descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es en antena 1, voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien? ¿A quién le ha ido mal en esta semana? Ya volvemos con las respuestas.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 Eh, Carlos, con lo que eh, hemos escuchado en la última parte, a Nelson Erazo, el dirigente sindical, realmente resulta un poquito difícil concordar, ¿no? y a eso iba yo más todavía, si es que hace falta un liderazgo que capaz de unificar estos criterios en pos del de mejoramiento de la sociedad, y sobre todo con una asamblea que definitivamente faltan los adjetivos para calificarla, ¿Cuál ha sido la experiencia desde el sector comercial de lo que ha visto que ha pasado en la Asamblea, que también está por cumplir un año en los próximos días de, de esta administración? Bueno, yo quería aprovechar, creo que es importante también que desde el sector sindical exista una evolución en su, en su pensamiento, en sus propuestas. Creo que también es importante revisar las cifras porque creo que lo que he mencionado eso merece un poco más de, de revisión. Quiero darle cifras para que entendamos. A, en, a diciembre del año 2019, el total de, de empleo adecuado en el Ecuador era de 3.146.000, y a marzo del 22 es dos, millones mil. o sea, no hay ese millón de, de personas que, se han, que, que han perdido su trabajo. Desde el punto de vista de las personas afiliadas a la seguridad social, en el total de afiliados a la seguridad social en el año 2020, fueron 2.399.000, y en el año 2022, a marzo de 2022, 2.497.000. Creo que es fundamental pensar en esos 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, ya salir de ese discurso que no construye, que destruye, y el Ecuador lo que necesita hoy son los consensos, la solución a los grandes problemas nacionales. Pasa por eso. Y creo que debemos dar espacio a quienes no tienen empleo en el Ecuador para hacia allá dirigir las soluciones. Porque esos son la gran mayoría, esos son los 7 millones que no tienen empleo. No se está tratando de afectar ningún derecho adquirido por parte de los trabajadores. La mejor política social que el Ecuador debe llevar adelante es justamente la generación de empleo. Y en relación a la pregunta, Talía, lo que ha hecho la Asamblea, lo que han hecho los políticos en el Ecuador es justamente desviar la atención de los grandes problemas nacionales que son el empleo, que son la seguridad y que son la corrupción y llevarnos a lo que todos los días vemos en las noticias, la lucha de poder. Hoy existe una falta de liderazgo, una falta de representatividad tanto en la Asamblea como en el sector político que hace que los ecuatorianos no tengamos en quién confiar y genere ese pesimismo. Por lo tanto, es fundamental que entre en discusión los grandes problemas del Ecuador el tema del empleo, el tema de la seguridad, y ahí coincido que es importantísimo ya un liderazgo por parte del gobierno nacional, por parte también del Ministerio de Gobierno, de poner a discutir estos temas de manera clara, de manera objetiva, de manera transparente, porque solamente allí podremos encontrar ese futuro, ese rumbo, ese gran Ecuador que todos necesitamos, pero para ello debemos desprendernos de discursos que no construyen, de discursos que en lugar de acercarnos nos, nos, nos, nos alejan mucho más cuando el, el problema del, de todos los ecuatorianos, el problema del bolsillo de todos los ecuatorianos, está vigente todos los días, y más bien estos discursos lo que hacen es alejarnos y distanciarnos de ese que es el gran problema nacional, que sin duda es la generación de empleo. Carlos, ¿cómo se crean los empleos en el Ecuador? El, el empleo, Talia, no se genera por decreto. El empleo se genera por confianza, y lo primero que tenemos que hacer es generar confianza en el Ecuador, en quienes hoy estamos ya en el Ecuador, para justamente seguir invirtiendo en el país. Existen grandes oportunidades, como creo que coincidimos en el sector de la construcción, me alegra que coincidamos en construcción, me alegra que coincidamos en turismo, en agroindustria, es hacia allá donde deben generarse oportunidades, porque hacia allá está el futuro del Ecuador, y esos tres sectores incluido el comercio, por supuesto, van a permitir una reactivación económica. ¿Qué se requiere para ello? Por un lado, generar la confianza desde el punto de vista de la seguridad jurídica. El mayor incentivo para un empresario, para un inversionista, es justamente la seguridad jurídica, que esa inversión que va a realizar en el tiempo efectivamente va a mantener las condiciones bajo las cuales se diseñaron y sobre esa base generar esa gran reactivación económica que el Ecuador necesita. Gracias, ingeniero Carlos Loaiz. Economista Ramiro Canelos, eh, en verdad que si aquí habría alguien que haga una concertación, ¿no? porque el país es de todos y nos importa a todos y a todos nos duele la gente que no tiene ingresos, padres o madres de familia que no tienen cómo llevar eh, un sustento a su familia. ¿Por qué el Ecuador es huérfano de liderazgo? ¿Qué hace falta? Y desde la academia, ¿cómo se reflexiona eso? Porque vemos los dos escenarios confrontados, pero ¿qué hace falta para que eso que decía yo hace un momento se haga, se llegue a un acuerdo, se concuerde, sabiendo que todos queremos el mejoramiento del Ecuador? Yo creería que tenemos un déficit muy fuerte en la clase política. Y por otro lado, creo que también lo que solemos discutir es uh, los síntomas y no, no discutimos lo de fondo. Yo creo que los problemas del país son estructurales y solamente soluciones estructurales pueden uh, llevarnos a una solución. La, respecto al ambiente político, obviamente necesitamos un, unas reformas que nos procuren partidos políticos más fuertes para que a partir de ahí se construyan liderazgos. Que entiendan bien los déficits estructurales que tenemos. Es decir, yo le escuchaba a Nelson, y yo estoy a, con debido respeto totalmente en desacuerdo, cuando leía la cantidad de empresas que han generado utilidades. Yo creo que eso debería más bien alegrarnos, ¿no? Sí, sí. Para eso se crearon las empresas, para hacer utilidades. Mientras estas empresas tengan afiliados a sus trabajadores bien remunerados. ...cumpliendo políticas de seguridad ocupacional con todos los derechos de los trabajadores... ...qué bueno que les vaya bien. Entonces no deberíamos tener un discurso que polarice, que confronte... ...sino que debemos ser parte de la solución, tanto trabajadores como empresarios. El, el liderazgo político me parece que también es por el hecho de que... ...no tenemos un déficit de representatividad también. Tenemos justamente en el panel a Nelson, que es un representante del sector sindical... Pero no tenemos una representación de alguien que está en la informalidad. Y si no tenemos a alguien que pelee por quienes no están en el estado de trabajo y que necesitan soluciones que pasan por reformas, sí, pero que también pasan por tener una visión política y de un crecimiento económico que lleve al país a un norte. si el país carece de un norte, es un barco a la deriva sino que nos dedicamos a solucionar y a pagar los fuegos permanentemente. que es lo que ha pasado? a apagar fuegos, pero no tener una visión clara de hacia dónde va el país, porque y la clase política también se vuelve un obstáculo permanente. Carlos, me gustaría una última puntualización. Eh, justamente el presidente está emprendiendo un viaje a Israel, ya debe estar viajando a lo mejor, eh, ahí va a haber una posibilidad de, de inclusive de un aprendizaje de, de más de 50 ecuatorianos sobre tecnologías. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Inclusive con un tema que algo mencionó usted y que no quiero dejar de mencionar porque es de, de tanta importancia que es la seguridad. Qué hace falta para que en el país se definitivamente se encare un tema tan delicado como es la, la inseguridad y sobre todo el narcotráfico. ¿Qué piensan ustedes desde el sector comercial que son tan vulnerables? Bueno, lo que es... Quiero ir por la segunda parte de la pregunta. Tal ya. Sin duda, eh, otro de los ejes tiene que pasar eh, en términos de la seguridad, la del combatir el narcotráfico y la delincuencia. Allí creo que es fundamental la visita que está haciendo el presidente al Israel y otros países en el sentido de poder contar con expertos internacionales, con tecnología, con mayor inteligencia que permitan justamente fortalecer. Eh, ahí creo que es fundamental los, los avances sí, que el presidente claro. pueda tener en ese viaje. Por otro lado, en relación al tema de la visita para los emprendedores es una delegación importante de jóvenes, de emprendedores que justamente van a conocer mejores prácticas modelos de negocios, acceso a tecnología que esperamos que ese aprendizaje pueda regresar al Ecuador para generar sin duda, ya no un, ese emprendimiento tradicional o ese emprendimiento de subsistencia, sino esos emprendimientos justo de acto es que, ellos impacto, que efectivamente ellos vienen desde, desde desde el punto de vista de incremento de la tecnología. Tenemos que hacer la última pausa y volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Ramiro Canelos? Yo pienso que le ha ido mal al, al país en general por dos temas específicos. del tema de la violencia, de la de la violencia que se vive por los crímenes que se escuchan y se ven, y también por el ínfimo nivel de calidad que tiene nuestra asamblea. ¿no? Gracias. Es Nelson Erazo, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, yo creo que eh, efectivamente al que le sigue yendo mal, es al gobierno nacional que no tiene respuestas para los problemas de los ecuatorianos. No atina con el combate al al problema de la delincuencia no atina con los problemas que hoy atraviesa la sociedad ecuatoriana y por otro lado una asamblea que también no da pie con bola que no se ha dedicado ni a legislar ni a fiscalizar sino una asamblea que está entre los dimes y diretes y que no resuelve sus problemas internos para poder elaborar leyes que signifiquen mejorar eh, la situación que hoy atraviesa el país Gracias Carlos Loaiza, aquí ha ido mal esta semana nuevamente a la Asamblea Nacional. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Ramiro Canelos? Y yo decía, a Chito Vera le fue muy bien esta semana, por el, la gran pelea que hizo la última. Gracias. Nelson Erazo, ¿a quién ha ido bien esta semana? Y a Nelson se desconectó. Carlos Loaiza, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Coincido, nuevamente a Chito Vera, el Chito Vera.